Hola, buenos días, mis Curlis. Ya sabes quién soy. Soy Curly Mange, es decir, Carmen Mange, que soy la creadora del blog CurlyMangeWordPress.com y de la página web CurlyMange.com Y también de este canal en el que estoy ahora hablando, es que se te con Curly Mange, que es un canal que ya estáis de YouTube, para los que ya estáis asidios a este canal. Y hoy, bueno, no tenemos reflexión, pero tenemos el día de las respuestas. Lo que yo hago es todas las preguntas que la gente me hace, los agrupo y cojo un día las respondo, las respondo ¿vale? Hoy tengo aquí mi móvil, Es este, que es de la marca Aquarius. Tengo que decir que la marca Aquarius no me paga para hacer esta, esta mención, pero quería hablar de este móvil porque... La verdad es que cuando llegó a mis manos, yo estaba un poquito dudosa, como que no sé, es, eh, es marca española, no sabía que los españoles ya hacíamos móviles y tal. Bueno, Pero estoy muy contenta con él, así que tengo que felicitar a la gente de Aquarius, a sus creadores, muchas gracias, estoy encantada con él. Y ahora vamos a responder a las preguntas que la gente me hace en Facebook. La primera pregunta es, es de una chica, que es la República dominicana, que me preguntaba que... ¿Qué podía hacer si le picaba la cabeza? ¿Vale? Entonces, eh, lo primero es siempre que tienes que entender que si no es un problema médico, es decir, no tienes estemas, heridas en el cabello o alguna alergia extrema y que simplemente es un picor puntual de la cabeza... Entonces eso sí, eso te lo puedo recomendar, como recomendé a esta chica, le recomendé, puedes utilizar vinagre mezclado con agua, vinagre de manzana, ¿vale? Mezclado con agua, diluido en agua y lavarse la cabeza con él pues dos veces a la semana y eso te va a quitar el picor. ¿Cómo? Porque yo siempre lo o sea, esto es que digo yo es por mi propia experiencia, porque a mí me ha pasado esto sobre todo cuando hace mucho calor, eh, no lo aguanto mucho y yo lo he probado y funciona fenomenal. Y de hecho, de, de, mucha gente ha respondido también a la pregunta a la amiga y diciéndola, pues si a mí me funcionó, pruébalo y tal, está muy bien. Si es que el vinagre es, es, es además te recupera el pH del pelo, es estringente es, limpia muy bien la cabeza. O sea que a lo mejor siempre, aparte de, de que tú tengas picores o no, pues es un desinfectante muy bueno el vinagre. Si notas, o también es... Y quita la grasa, si notas otras que tienes el pelo un poco grasito, después de lavártelo con el shampoo, puedes diluir un poquito de vinagre de manzana en un bol y luego pues lo, lo que haces es eh, aclararte el pelo pues con, es, con con esa mezcla, ¿vale? El olor se va enseguida, no se queda en el pelo. A ver, otra pregunta que me hacía una persona aquí también que decía, un segundo, a ver. Mi pelo está muy seco, necesito utilizar mucha agua, ¿vale? Nuestro pelo es un pelo que necesita mucha hidratación, por lo tanto siempre es bueno pues de vez en cuando echarle un poco de agua. Yo tengo aquí mi, mi, mi aspersor, lo voy a enseñar un momentito. Ya he vuelto, ¿veis? Entonces yo de vez en cuando, incluso si llevo trenzas o llevo trenzas de raíz o... Cuando me hago por la noche o cuando me hago la, el, el, lo que es la antes para ir a dormir, siempre me pulverzo un poco de agua porque el agua nos va muy bien al cabello, ¿vale? Porque nos lo mantiene muy hidratado. Y sobre todo utilizar una crema, disculparme salió la cámara, una crema hidratante, ¿vale? Esa es otra pregunta, un segundo que tengo que conectar aquí este móvil. Eh, ¿Qué pregunta más me hacía? Un momento que voy aquí mirando, a ver. Vale, eh, me preguntaba si hacerse el Big Chop. El Big Chop ya sabéis que es cortarse el pelo pues a ras, ¿vale? Es decir, muy corto, eh, pues para, para que el pelo empiece a, cre a crecer de nuevo. Y crezca pues, de forma natural, ¿vale? Sin estar alisado o llevar el tinte que llevabas, ¿vale? Mi consejo, depende de ti. Si eres una persona muy segura de ti misma y has llevado otra vez el pelo corto y no te va a molestar ni hacerte sentir poco femenina el llevar el pelo corto, pues adelante. Pero si eres las personas que tienen un poquito de... No se sé, no sabe muy bien si va a estar guapa no va a estar guapa, nunca se ha visto con el pelo corto, yo te aconsejo que no te lo hagas. Que vayas haciendo... Eh, pues cortándotelo poquito a poco lo que es el pelo alisado o otra opción es ir haciéndote eh, trenzas de raíz sin utilizar pelucas o utilizar trenzas de acuerdo hasta que tu pelo ya tenga una largura aceptable para ti para que tú te veas guapa espero haber respondido a tu pregunta esta es una pregunta de Mercedes vale voy a ir a por la pregunta de las otras dos la otra era de Irene espera un segundo voy a mirar otra vez la respuesta a ver, tengo aquí es que las tengo que ir buscando, a ver, porque me las van haciendo, a ver. A ver, aquí hay otra chica que se llama Bikini, bueno, que quiere que le digan remedios para hacer crecer el pelo, ¿vale? Es una chica súper mona, es esta. Y ella dice que quiere remedios que le, le hagan crecer el pelo, vamos a ver, no hay un remedio. Eh, mágico para hacer crecer el cabello, ¿vale? Pero sí, el cuidado del cabello es muy importante. Mantén tu cabello hidratado, limpio, eh, sin ponerle muchísimas, muchas cosas. Elige dos productos o tres que te vayan bien, ¿vale? Duerme con una almohada de satén o con un pañuelo, pañuelo de satén. Y también otra cosa que te voy a decir, eh, si te, te cuesta mucho el esperar a que tu pelo crezca, Puedes hacerte unas trentas de raíz debajo e ir utilizando pelucas, que es algo que yo hago muchísimas veces, porque no, a veces, pues para salir lo que sea del paso, ¿no? Pero no hay unas claves, eh, no hay nada, o sea, no hay nada mágico, no hay nada distante ¿no? que, te te, que te haga crecer el pelo. Es verdad que hay unas píldoras que lo que ayudan es que el cuerpo abierto esté más sano y promocionan el, el crecimiento del cabello, ¿de acuerdo? No sé si habéis respondido no respuesta, se le he respondido a la. Eh, si sí te la respondí, creo que se llama Quiero. Vale, y eso es todo. Son las preguntas que la gente me, me pregunta. Y nada, un besito. Yo os quiero muchísimo. Y nada, espero que haya respondido a otras preguntas que, que me hayáis hecho. Y nada, hasta luego.